¿En qué orden se debe de acreditar el ISR? ¿Por qué digo orden? Me voy a permitir nuevamente sacar la pizarra. Voy a ver si podemos copiar esto de aquí, que supongo y espero que sí. Esto es importantísimo, muchachones. Fíjense. Pizarra. Vamos a borrar esto de aquí. Texto. Aquí está, sí me permitió hacerlo. No como quería en el formato, pero sí me permitió hacerlo. Fíjense. Si yo reviso esta formulita ingresos menos deducciones, tengo deducciones autorizadas, utilidad. Fíjense que yo tengo aquí un ISR del ejercicio. Tengo un ISR del ejercicio. Y resulta que en esta empresa pagué un ISR por distribución de dividendos cuando no viene de Cufin. ¿Qué es lo primero que debo restar? Menos el ISR por dividendos. Y esto me va a dar igual a un ISR a cargo. Cuyo resultado posible es un resultado positivo o cero. ¿Resultado positivo o cero? Maestro, disculpe, no se ve nada. Maestro, la pantalla está en blanco. Si está en blanco, no me asusten, por favor. ¿En serio? Ahorita lo resolvemos, ahorita lo resolvemos. Espero. ¿Ahora sí ya la ven o todavía no? Sí, ya, listo, creo. ya se ve. Ok, sí. perfecto. Si sí, ahí sí, no, no sé qué pasó, una disculpa, ¿eh? pero bueno. Entonces, si ustedes se fijan, este aquí en esta parte, yo determino el resultado fiscal y llega un impuesto sobre la renta del ejercicio. Pero cuando pago ISR por dividendos que no provienen de Cufin, la ley dice al ISR del ejercicio, que es este de aquí... Lo primero que tú le vas a restar... Grábense esto, por favor, porque si no pierden beneficios. No los pierdan. Lo primero que tú tienes que hacer es restar el ISR por dividendos. Y ojo, bajo la óptica de que el ISR que resulta puede ser a cargo o puede ser máximo cero. Quiere decir que nunca jamás en la vida voy a obtener un saldo a favor por acreditar el impuesto sobre la renta que pago por dividendos. Lo más que va a pasar es que no pague impuestos sobre la renta. Es lo más que va a pasar. Pero no voy a poder tener un saldo a favor. Entonces, bajo esta misma óptica, ya que tengo esto bien claro, Vamos a ponerle aquí menos. ¿Qué más le puedo restar? Menos pagos provisionales. Menos ISR retenido por bancos. Y ahora sí, aquí voy a tener, puedo llegar a tener un ISR por pagar o un ISR a favor. Y este resultado final que tenemos aquí. Este resultado final que tenemos aquí, este de aquí. Es lo que yo ya voy a poder solicitar en un momento dado con un saldo a favor. En devolución. <coughs> o si no quiero la devolución, tengo el derecho a la compensación. Si ¿Sí estamos de acuerdo, queda claro. Bueno. Todo este rollo que les puse aquí en la pizarra y que les estuve platicando. El SAT, dentro de las cosas buenas que tiene, así como critico lo que no me gusta, creo que también hay que ser muy justos en críticas profesionales. Dice Esteban, ¿cuál es el fundamento de este orden? Bueno, mi estimado Fino y muy bien ponderado Esteban, ¿cuál es el fundamento? Realmente, y es curioso, eh, voy a dejar de compartir la pizarra. Para decirles dónde es el fundamento. Esto es parecido a lo que pasa cuando se aplican los estímulos fiscales nuestro. Exactamente, mi amigo mío, tienes toda la razón. Es la misma es la misma lógica. Pero eh, bajo esa misma lógica, si ¿sí ven la pantalla sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Me dicen, oye, ¿cuál es el fundamento? Bueno, no hay un fundamento legal en la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el SAT ha, ha tenido a bien publicar un criterio, emitir un criterio, que es el criterio normativo 10 diagonal ISR diagonal NISR, que se denomina IS, ISR por dividendos, orden en el que se efectúa el acreditamiento. No les voy a leer todo el criterio, ya lo buscan ustedes. Estos criterios, este y otros, están en el, están, apúntenle, se encuentran contenidos en el anexo 7 de la resolución miscelánea. Este criterio que van a encontrar ahí, eh, ya les he hecho todo el rollo, pero realmente donde dice el orden es el último párrafo, que está remarcado en, en negrito, y es ahí, ese es el fundamento. Alguien podrá decir, oye Edgar, pero es que el fundamento no está en ley, ojo, todos los criterios, y esto es muy importante, todos los criterios que el SAT emite en el anexo 7 de la miscelánea, todos los criterios que el SAT emite en el anexo 7 de la miscelánea son criterios que benefician al contribuyente y todo el mundo está de acuerdo en que ser benéficos para el contribuyente, Avalados por el SAT, que es quien los publica ya, bueno, redacta y publica, pueden ser aplicados. Entonces, este es el fundamento común como tal. ¿Sí quedó claro? Perfecto, creo que sí. Aquí tenemos este ejemplo. Fíjense bien en este ejemplo. Yo aquí tengo. Ingresos, deducciones, lo que sea. Voy a ver si puedo sacar aquí la plumita, parece que sí. Yo aquí tengo un ISR del ejercicio. Tengo un acreditamiento de ISR por dividendos. Si ustedes se fijan, matemáticamente el ISR a cargo y el ISR de los dividendos es del mismo importe. Por lo tanto, aquí matemáticamente me daría un cero y los pagos provisionales se convierten en un qué? Saldo a favor. Ya, ya la compañía dispondrá si los quieren devolución o los quieren compensación. Pero el punto es que no se puede recibir una devolución o compensar un saldo a favor que provenga del ISR pagado por, por concepto de, de dividendos. Ok. ¿Podrías mostrar la pizarra, la pizarra por cinco minutos, cinco segundos? Sí, con todo gusto. Es más, les doy 15 segundos en lo que me relleno mi café, que tengo aquí a un metro en mi cafetera. Se las pongo para que lo, lo puedan ustedes. Este, ahí está. Sí, están viendo la aplicación, ¿verdad? ¿Me lo confirman? Sí. Ok. Tienen sí. 10 segundos, que es lo que me tarda en rellenar mi taza. ¿Listo? ¿Ya puedo quitar la pizarra? Sí. Perfecto, entonces siendo, siendo así vamos a quitar la pizarra y compartimos el material para seguirle Ahí está Vamos a hacer un par de ejemplos rapidísimos Este ya los traigo resueltos vayan previendo lo que les dije hace rato cuando iniciamos vayan programando una hoja de Excel o una hoja de cálculo la que ustedes quieran con la tarifa del impuesto anual Va, ahorita muchachos si ustedes se fijan eh, la idea que les estoy tratando de transmitir es ver el efecto de la empresa cuando reparte el dividendo, pero quiero que ustedes vean el efecto de la persona física cuando lo recibe, que es lo que también es importante checarlo, ¿no? Ya quedamos que la persona moral cuando recibe el dividendo pues lo recibe y no pasa nada porque es un ingreso no acumulable y simple y llanamente se suma la Cufin y ya, pero sí quiero que vean el efecto de todo esto que estamos platicando, pero cuando el accionista lo recibe para ver si es posible recibirlo todo, parcialmente, qué cantidad conviene y hagan un verdadero planteamiento de un decreto de dividendos muchachones, entonces esa es la, la, la idea, ¿no? primer caso práctico la empresa RISH al 31 de 2018 efectuó el pago de un dividendo por un importe de 700 millones de pesos le exageré en los ceros porque quiero que vean lo dramático que pasa cuando se cometen errores es importante considerar que al momento del decreto del dividendo, la empresa contaba con una Cufin de 580 millones, es decir, paga dividendos por 700 millones, tiene Cufin de 580. En adición, al momento de efectuar las declaraciones anuales de 2018 y 2019, esta empresa determina las siguientes cantidades, aquí las tenemos. Tiene un ISR anual en 2018 de 15 millones, hace pagos de 4 millones realmente pagó 4 millones de pesos en pagos provisionales y ese anual de 12 millones hizo pagos provisionales de 3 y ese efectivamente pagado 3. Considerando los datos anteriores, nos piden determina si existe algún impuesto por pagar por dividendos de, de los dividendos de 700 millones. En caso de que exista un impuesto por pagar, resuelve si se puede acreditar y hasta por cuánto. Y además, señala cuál es el dividendo que puede repartirse la forma en la que se puede en la que se puede pagar o no el impuesto sobre la renta de estos dividendos este es el planteamiento dice Adriana eh, hay, hay 500 mil para repartir puedes repartir 300 sí si tienes 500 y quieres repartir 300 puedes repartir los 300 sin problema no es obligatorio repartir de todo entonces, aquí vamos a ver, saldo a Cufin de 2018, 580 millones. Se si paga un dividendo por 700 millones, quiere decir que hay un dividendo grabable de 120 millones. Este dividendo grabable de 120 millones, yo lo piramido y me va, me va a generar como persona moral. Fíjense bien, ¿eh? La empresa va a, de, a decretar 700 millones. De estos 700, 580 ya la empresa no paga nada porque ya lo pagó, tiene Cufin. Y de estos 120 millones que decreta, la empresa va a pagar 51 millones. Estos 51 millones 429 mil 600 es el importe que la empresa puede acreditar contra el ISR del ejercicio y si sobra, contra los dos siguientes. En los términos que ya comentamos, donde este acreditamiento es hasta el importe del ISR del ejercicio, y no puede generar un saldo a favor. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Conforme a lo anterior, la empresa pagó el 17 de enero 51 439, 600. Sin embargo, dicho importe por un error involuntario. No lo compensó contra el ISR por pagar de 2018 y 2019. Error. Al no haberlo compensado, bajo la figura del acreditamiento, perdió el derecho a acreditar estos importes. Entonces, ¿cuánto es el derecho que pierde para los dos ejercicios siguientes? Vamos a ver. El ISR del ejercicio 2018 son 11 millones, de 2019 son 9 millones. ISR por la que pierdes el derecho a acreditar 20 millones yo tenía 51 que podía acreditar perdí 20 por error pues me quedan 31 millones de pesos que pueden ser acreditados acreditables en los dos ejercicios siguientes aquí es importante muchachos entender cómo se va a modificar la CUFIN ¿Por qué? Porque yo, fíjense, yo pagué de impuestos 51 millones. Pierdo 20 millones que no aproveché pudiendo hacerlo. Entonces, el impuesto que a mí me queda acreditable por dividendos son 31 millones 400. Lo cual implica que yo necesito saber cuál es el importe que le voy a restar a la Cufin de este impuesto que me sobró, que sí se es un impuesto acreditable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este impuesto por dividendos, tengo que dividirlo entre el factor de 0.4286. Y aquí está. Importe acreditado, 31 millones, entre 0.4286. Este es el importe que yo voy a tener que disminuirle a la UFIN cuando la vuelva a calcular. ¿Por qué no quedó claro? Eh, ok, Laura, los 20 millones que podías acreditar se pierden porque no hiciste el acreditamiento pudiendo haberlo hecho. Esa es la razón. ¿Sí queda claro? Okay. Segundo caso práctico, a ver la empresa denominada Linternas del Centro SASB al 31 de diciembre de 2021, determina un ISR susceptible de acreditamiento de $15,495 como consecuencia de haber pagado dividendos que no provienen de Cufin en 2021 Ahora bien al momento de que hace su declaración anual de 2021, el contador de, de linterna determina un saldo a favor de 51298.80. Van con ustedes, con cada uno de ustedes y les preguntan, "Oye, ¿ese saldo a favor está bien?" Y el contador nos da esto a, a revisar. Pregunta rápida, contesten en el chat. ¿Ese saldo a favor está bien? ¿O no? Dice Adriana, ¿cuánto tiempo se tiene para hacer el acreditamiento? Tienes tres años. ¿Esos 20 millones son los pagados por el decreto de dividendos? Sí, Gabriela. Pero no me han contestado la pregunta. ¿Ese resultado que tengo en pantalla es correcto o no? Tienen un minuto, chequenlo. Dice Gabriela Luz, dice, no está bien, es solo por el importe. ¿Qué más opinen Opinen sin pena, sin miedo. Don't be afraid, my friends. Dice Isela que no, ¿ok? Nos dice nuestra amiga Laura, no porque el límite es el monto de la muy bien. Dice Gabriel Soto, debió ser hasta por 10.452, muy bien. El serlo a favor correcto debería ser muy bien. Me da mucho gusto que estén opinando porque sus respuestas son correctas. Entonces quiere decir que sí me entendieron, lo cual me da más gusto todavía, ¿no? Aquí tenemos el resumen. El incorrecto es el que les presenté ahorita y el correcto es el que está en la esquina, perdón, en la columna de la, en la, de la, en la columna de la de la derecha. ¿Por es muy importante, muchachos, precisar estos puntos? Porque eh, pudiera, pudiera parecer que no es importante o que no hay consecuencias, pero sí las hay. Imagínense, y, y aunque ustedes no lo crean sucede, ¿eh? imagínense ustedes que sobre el saldo incorrecto, que son 51 mil 200 incorrectos, dices, bueno, yo no lo pido en devolución, lo voy a compensar. Y estás compensando contra el ISR de los años siguientes. Y luego el fisco detecta que hiciste una, una compensación incorrecta. ¿Qué va a pasar? Te va a cobrar el importe de lo que compensaste incorrectamente. Uno. Te lo va a cobrar con actualización y con recargos. Dos. Y la multa por hacer ese tipo de compensaciones es del 55% del monto de la compensación indebida. Ese es el importe de la multa. Eso sin contar que si se te ocurre se te ocurre solicitar una devolución de esos 51 mil pesos y el SAT por error te los regresa y detecta que te regresó de más y tú no le dijiste que te depositó de más, se configura el delito de defraudación fiscal. Porque en el artículo 108 del código en su primer párrafo dice comete el delito de defraudación fiscal... Quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores obtenga un beneficio en perjuicio del fisco federal. Esa es la definición del delito de defraudación. Entonces, si el fisco por error te da impuestos de más y tú no le avisas, te estás aprovechando del error. Y eso, además de que te van a cobrar lo que te dan de más, te puede meter en la cárcel. Es así de delicado. ¿Estamos? Hasta aquí muchachos, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa, un break antes de cambiar el tema, ya casi terminamos, pero quiero que hagamos un par de ejercicios, voy a dejar de compartir este material. Abran por favor la hoja de Excel que les pedí. Abran su hoja de Excel, les doy 30 segunditos, este, abran su hoja de Excel. Voy a compartir una hoja de Excel. Le vayan viendo la estructura, se las voy poniendo. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, aquí está. ¿Sí la ven bien? ¿O la hago más grande? ahí se ve bien. Ok. Vayan si quieren copiando este los rengloncitos. Voy a hacer una, una respuesta aquí en lo que me preguntaron. Dice Laura Contasor. No, Laura, soy contado. contador. Contasor, no. Contador, antacas. Ah, es drama, es drama. Una duda, por ejemplo, en la empresa le prestaron a un socio cien mil pesos en 2019. Nunca pagó y ahorita dicen que se tome como dividendo. Se puede, sí, mi estimada Laura, sí se puede, nada más que, nada más que este te lo voy a apuntar aquí en el chat, es un dividendo llamado dividendo ficto. Es correcto. Cuánto vas a, cómo vas a tener que darle salida el monto del préstamo. Te lo apunto aquí en el chat, eh. El monto del préstamo es el dividendo. No, no se pide, mira. Lo vas a multiplicar por el 30% y listo. Ese ISR lo paga la empresa y es pago definitivo. Entonces, de esos 100 mil, la empresa va a pagar 30 mil este, y por pues, listo. Es un pago definitivo. Ese impuesto que se paga es dinero tirado a la basura porque no se puede recuperar ni acreditar contra nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este, mi estimada Laura, esa es la realidad del tema. De nada, con gusto. Ese es el tratamiento de los dividendos fictos. Ya a ver si en otra en otra ocasión le decimos aquí a nuestros amigos de Census que nos invite a darles otra plática de dividendos, pero no de los dividendos que son los dividendos de las empresas de manera ordinaria, sino los efectos de los dividendos fictos y cómo evitarlos o cómo trabajarlos, ¿no? Bueno, fíjense bien que todo lo que les estaba, estaba yo echando aquí de rollo. Aquí les está saliendo, les está haciendo una encuesta. Les pido de la manera más atenta que la encuesta la contesten con toda sinceridad para efectos de que todos mejoremos. La empresa eh, mejora y también, pues, también mejoro yo. Si es que hay algo que, que mejorar, ¿no? Entonces contestan aquí tu, contestan aquí su, su, este, la encuesta... contesten con, con la verdad. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer varios ejemplos. Voy a preparar una, una formulita para nada más cambiar datos. Lo que quiero es que vean los resultados finales. Acuérdense, lo que vamos a ver ahorita, este, este cálculo tiene como fundamento el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, 140, ¿ok? Tengo un ejemplo aquí donde vamos a ver, dividendo percibido, tengo una utilidad contable de 5.600, tengo una Cufin de 6, de, de 6 millones, no tengo pérdidas contables, tengo un saldo en bancos de 10 millones, vamos a decretar un dividendo de 4.600.000, fíjense bien, la empresa decreta 4.600.000, fíjense bien aquí, la empresa tiene una Cufin de 6 millones, quiere decir entonces que la empresa al decretar el dividendo ya no va a pagar nada, ¿por qué? Porque ya lo pagó, pero ¿qué pasa en el accionista? Bueno, en el artículo 140 te dice, mira, cuando vayas a decretar dividendos y el accionista es persona física y lo recibe, al dividendo decretado, en este caso 4.600.000, lo vas a multiplicar por el factor de piramidación, fíjense, aquí está oye, ¿eso para qué? Entonces, ¿para qué? y este, este dividendo grabable lo vas a multiplicar por la tasa del 30% Y este es el impuesto sobre la renta que pagó o bueno, es el impuesto sobre la renta equivalente que pagó la persona moral. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, el accionista persona física recibe como dividendo 4,600. Aquí está. Dividendo percibido 4,600. Y luego te dice el artículo 140. Las personas físicas que reciban dividendos le van a sumar al dividendo percibido el impuesto pagado por la sociedad que distribuye el dividendo. La empresa paga un dividendo de 4.600.000 y el ISR que le corresponde es 1.971.000. Por lo tanto, la base gravable para el accionista son 6.571.000. Calculamos el impuesto como ustedes ya lo saben hacer. Vamos a poner aquí una formulita porque tengo mis tablas ya agarradas aquí. Esto vamos a buscarlo en la tarifa del ISR... Vamos a ponerle aquí límite inferior. Aquí está. Y luego la tasa. Creo que por el monto va a ser el 35, creo. es la columna 4. Sí, fue el 35. Impuesto marginal, pues lo multiplicamos. Aquí está. Cuota fija va a ser la, el último renglón de la columna 3. Y el ISR del ejercicio de este señor son 2.158.000. Este es el impuesto a cargo de la persona física, pero... Observen, el impuesto que pagó la persona moral, que se consideró como ingreso, yo lo puedo acreditar contra el impuesto sobre la renta de esa persona. En este ejemplo, ¿qué pasó? Este accionista tendría que pagar en su declaración anual este importe. Ese es el acreditamiento. y Este accionista tendría que pagar todavía en su declaración anual. Este importe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este cálculo, muchachos? Yo ya sé que con estos datos, si a un accionista yo le doy dividendos de 4 millones todavía, todavía, él tendría que pagar que realmente no es mucho. Miren, fíjense. Si el accionista recibe 4 600, de dividendo. Y va a pagar 186.720 pesos. ¿Cuál sería su tasa efectiva? Pues bien simple. Yo dividiría este impuesto entre la base. Y fíjense, él estaría pagando efectivamente una tasa, una tasa de ISR efectiva. Del 2.84, 14%. Me van a dispensar, muchachos, no es nada. ¿Y por qué no es nada? Porque la tasa gravable en la tarifa es del 35%. La tasa efectiva que él le cuesta del desembolso en dinero son 186 mil. No sé ustedes qué opinen, pero pues realmente no es nada. Digo, recibes 4 y pagas 186 mil pesos, regalado. El único régimen que les daría esto es en un reciclo, ¿no? Y con sus asegúnes